¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a jugar a J. Brad junto con Pigman. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya, ya estoy grabando, así que preséntate si quieres. Bueno, soy el señor Pigman y hoy vamos a jugar Roblox. En teoría creo... Vale, ya estoy vale. dentro. Ya no Ahora me, me falta escoger policía o prisionero, es lo único que me falta. Vale, pues... ¿qué? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos escapamos? A ver, cuéntame. Tus planes. Tendríamos que primero examinar la prisión. Vale, vamos a examinarla. A ver qué se cuece por estos ambientes. A ver qué hay aquí. Espérate. Esto está cerrado. Perfecto. Empezamos <ríe> bien. Esa puerta está cerrada. Uy, espérate que A ver. ¡Oh! ¡Madre mía! Vale, a ver, por aquí. Está chulo, ¿eh? Jolín, sí que la sí. han cambiado. Pero es, es que antes era. Esto lo han cambiado, pero... Puedes agacharte y pegar... ¿Cómo, cómo se hace Toma. eso? Espérate... Con la C... ¿No? Con la F... ¡Buah! Esto lo... antes no estaba... Sale... explote igual... Uh. ¡Oh! ¡No me Ostras, ped... ¡A mí me ha dejado pasar! Vale, tienes que pegarte a la pared... Y cuando estés pegado... Ahí, ahí, ahí, acércate Ahí está Vamos. Ahí está Vamos, que lo hemos conseguido Ha sido muy fácil Ahora a tenemos un mapa Vale, a ver Sí, sí, sí, abajo a la izquierda Lo que pasa es que Necesitaríamos un coche Mira, aquí hay un aquí hay un coche, ven Aquí hay auto Oh, espérate, nos oh, lo roban, lo roban. Ah, no, somos... no, no, no, no, no, no, no, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Ah, ah, que no me da tiempo. No sé cómo se sube. Sí, sí. Ahí estás. Atrás, atrás, sí. atrás, atrás, atrás. Ahí. Hola. Hola. <risa> Vamos ahí, a ver. Subimos. Vamos a buscar otra manera de escaparnos, es que esa no es muy efectiva. Sí, porque ahí <risa> se ha visto muy rápido que éramos nosotros. ¿eh? A ver. Antes había una manera que había como una valla o algo así, ¿no? Sí. Es que por aquí. Creo que era por aquí, por aquí, por aquí, por aquí era. Mira aquí. Aquí es para escapar. Ahí mes... Vas por la cantadilla. Te voy. Uy que... Vale. A ver. Órale. Buah. Aquí estaba un poco chucue, ¿eh? Pero... Yo, por pues, si acaso, no tocaría el agua. ¡Ah, ¡Poli! ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale, corre, corre, corre, corre, corre. Tira para adelante, tira para adelante. No te vale. los estos porque. Vale. Vale, Me pasado si por el agua. Puf. Yo no tocaría el agua, eh. Ay, Dios mío. Por aquí, por aquí. No, esto está cerrado. Vale, sube, sube, sube, sube, sube, rápido, rápido. Sube. ¡Corre, corre! No, ¡No, no, no, no, no! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¿Dónde estás? Por ahí voy. ¡No, me lo creo! ¡Ha pillado! ¿Puedo hacer algo en las camas, eh? eh ¿dónde, ¿Dónde estás? ¿En la parte de arriba? No, oh, estoy abajo. Otra vez en la cárcel. Hola. Vale, hola. <ríe> A ver. Tiene que haber una manera. ¿Por aquí? ¿Esto qué es? Chatea, ¿eh? no, no sé No se puede. Pero sí que parece, ¿no? Como... Sí, una como una escapada ¿Y por la cafetería? A ver, espérate creo mm. que había una forma Que era como escalando las lámparas Yo, yo a ver No sé, espérate aquí. Creo, si no me equivoco, antes era Había salido si con una valla Que tenías que atravesar si sí, no, por aquí no era Aquí no era, aquí no era Era Espérate, no me acuerdo ahora Creo que era aquí, puede ser No, si aquí no mm. otro lado, Aquí, aquí, aquí era Esto Que tenías que desactivar Esto de aquí ¿Sabes? Para poder escapar O tenías que entrar en la En la torre o algo O eso era escalando Y dentro del polis no podemos entrar Ah, pues no, no se puede escalar. <ríe> no se puede escalar. ¡Ah! Ya lo he pillado, vale, vale, vale, vale, vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Oh. ¡Pero no te me pongas delante, chiquillo! Hay uno que se me ha puesto delante. No me ha dejado explotar la pared. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡He podido, he podido, he podido! Corre, vamos, Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Uf, a ver, ¿qué es? ¿Dónde, dónde estás? Estoy aquí. ¿Y ¿Dónde es aquí? Vale, ahí está. Vale, ok. Vale. A ver. Vale, vamos para. ¡Dios! ¡Casi Oye. nos pillan! No sé se escapa todo. Yo iría por aquí, eh. <ríe> a ver qué pasa. A ver si pillamos algún. Porque es que si Es que si vamos por el otro lado no la jugamos, ¿sabes? Eso, pero aquí vamos a una gasolinera y puede que hayan coches. Sí. ¡Corre el al coche! Uy, ¿cómo se hace eso? Ahí está. Le está... Vale, ahí está. Dios, ¿pero qué has hecho? No sé. espérate, espérate, pongo otro coche, no te preocupes. Ah, no, tengo que esperar 16 segundos. Bueno, espérate. Habría que subir al puente, ¿no? ¡Eh, eh, eh! Ahí hay un, tron un tren, ¿no? ¿Dónde? ¿Lo ves? Oiga. ¡Corre, corre, corre, corre, corre! ¡Vamos oiga, a ello! Fuerte a mi coche. ¿Dónde estás? Detrás. Espera, espera, espera, que me subo, que me subo. Ahí está. ¿Pero ¿Qué le pasa a este coche, por Dios? Vale, te he pasado captura de pantalla, Abel. Vale, a ver. Eh... Uy, Dios mío, que se me está liando. Se nos está liando un poco, ¿eh? Uy. Vale, has pasado por las vías de tren, ¿eh, Bigman? Tenemos un helicóptero encima. No me lo creo. Pero si el coche no, se no arranca... Bueno, arranca a ratos, <ríe> cuando le da la gana entrar por aquí debajo, ¿puede ser? Haz así No, no se puede, ¿no? Vamos a examinar el aeropuerto hmm. De momento no nos han pillado No, vale, y espera? si no ahora vamos con barco Bien, corre! Va ¡Que viene el tren! ¡Corre por aquí! ¿Dónde? Uff. Vale, espérate. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Creo que hay tiempo de sobras, ¿eh? Bueno, está un poco lejos, la verdad. Un poco solo. Bueno, si no, esperamos que haya una vuelta más. ¿Está viniendo? Sí, mira el mapa. No, no, no sé cómo se mira. Espérate. Una cosa esa. Este? Ah. ah, Vale, vale, vale, vale, vale. Sí, no lo pillo. Días. Vale, Dios, sí que vas de rápido. De todo. Dios, me vale, atrás de parte. todo. Espera, me, me he saltado algo. Me he saltado algo. Es ¿Un teléfono? Creo que, que creo que me llevo un móvil. Yo... ¿Cómo has entrado? Hola, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿O ¿Qué ha ocurrido? Hemos perdido el tren <ríe> Literalmente al límite del mapa Literalmente hemos perdido el tren ¿Por qué no está? Ha vale, desaparecido Hay un helicóptero Buah Pero ¿Cómo sabemos si... Vale. Si son delincuentes o no? Por el color Los azules son policías Los naranjas son... Vale ¿Ves? Mira el avión, mira el avión, ¿lo ves? ¿Dónde, dónde? Ah, sí, sí, sí, sí, se ve, se ve, se ve Sí, creo que nos tenemos que escapar con eso, pero no sé cómo Buah, pero... Eh, eh, aquí hay, aquí hay un... Camión de bomberos, vamos sí. a robarlo. Vale, a ver, espérate Voy a, voy a conducir a ver si sale Perfecto, hay que comprar... No sé qué de euros, ¿qué dices? 175.000 euros Ah, vale, del juego. <risa> vale, vale. Tengo no. 1200. Ah, no, no, me pone aquí... Abandonar el dinero. No, no, hay, hay que pagar, hay que pagar de verdad. así no, que así... Porque no tienes el dinero suficiente y te dice, compra dinero para que puedas comprarlo. Ah, ¿Y cómo, ya, no ¿y cómo salgo bien. yo de, de la... Ah, vale, vale, vale, ahí no me salía. ¿No te pone cómo hacerlo? Sí, me pone un botón, pero le doy y no pasa nada. Supongo que porque estamos aquí dentro, eso os puede tirar a la calle. Esto es una imagen mm. PNG. Se nota. Bueno, bueno. ¿Y esto de aquí qué es? Espérate. Ah, nada, estos son los... Ah... Vale, vale, vale, vale, espérate, espérate, espérate, espérate, espérate. Espero, vuelto. A ver. Toma, toma, toma. ¡Dios! ¡Dios! ¡Acabo de conseguir esto! ¡Un coche! <risas> el tuyo no hace... Cosas extrañas no no. no, no hace cosas extrañas ¿Dónde vamos? Pues mira, vamos, si miras el mapa ¿Ves? Sí. A la, arriba a la derecha, como una cosa con una corbata Arriba, a la derecha... Mira, ¿ves, ves que te, te sí. lo estoy marcando? Sí. Pues ahí tenemos que ir. Vale, es una cosa verde. Sí, te sale, te sale normal también. ¿Y cómo sabe, ¿Cómo sé yo si me la has marcado o no? No sé, yo te lo he marcado. ¿Lo ves o no? No, no me sale. Pues, ve al mapa... Y sí. este abajo te pone at waypoint. At waypoint, sí. Pues clicas encima de lo verde. Ah, Where Vale, es? vale, vale, vale. Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado. Vale, ok. Porque. Hola. Porque... ¿Hola? Ahí está. Es que me, está... Me, me han llamado. Vale. No te preocupes. Ver, ¿está donde... ¿Eh? ¿Estás dentro? Sí. sí, hay, hay, hay lashes Hay que hacer parkour <risa> La primera en la frente Espérate Oh, vale Uepa. Podríamos hacer un hobby Uy Sí aquí, aquí. Aquí no. A ver Espérate ya En no teoría estoy esto en la tiempo. ubicación Entonces, espérate Vale, ahora ¿Cómo? tenemos que subir al piso de arriba con el ascensor ¿no? Supongo yo Sí Vamos para arriba Pues no, no se puede ah, no, Come no, back a... ¿Qué pone? A mansion invite Ah, vez. primero tenemos que ir a algún sitio Espérate, ¿y esto? Eh, eh, ah, porque tendremos que tener una invitación ¿No? Para de... poder subir Claro, se requiere de... Uy, espérate Se, re se requiere de 50 Robux, pésale a mí ¿50 Robux? No sé, le he dado y me ha salido 50 Robux. Ah, no, nada. Le he dado algo de mejorar la mochila. No, no se puede. A ver, espérate. A ver, por aquí. Por el Oye, otro la, lado, la otra puerta. La otra puerta no se puede. ¡Oh! He podido escalarla. ¿Para qué? Para nada. Bueno, salimos. Ah, vamos, que hemos entrado para nada. La verdad es que sí. Wow. Bueno, hay que ir investigando Y luego te haces pro player Y ya está uh, este coche uh, 660.000 euros Pero aquí tiene este coche Que valga tanto Ay, hombre, la yo! Naturaleza. Me lo llevo No tienes tanto dinero Ay, verdad Tenemos que ir con el camaro Bueno, pues vamos Oh, Dios mío Me he metido a la piscina ¿Naladores? Ah, a ver ¿A vale, dónde pues, vamos? Ahora ponte el waypoint. En el medio del mapa que hay como una cosa verde, pues ahí. Uh, ¿Debajo de town? Sí. Vale. Y eso como no Creo... sea la base criminal, ¿ya? yo no sé qué es. No sé lo que es eso. Así que vamos a ir para allá. Espérate. Doy la vuelta, por favor. Sí. Pip, pip, pip, pip, Vamos a ello. Hay que abrir la puerta así. Buah. Este coche va bastante mejor que el otro, eh. Es el mismo, creo yo. Pero o sea, que como yo soy de móvil, pues. Se es por eso. Uy, uy, uy, pues, uh, bueno, ala, me, los... <ríe> me llevo todas las farolas. Venga. Mira en vale. el mapa. ¿Ves que como arriba hay como una corona? ¿Dónde en el mapa? En el mapa hay como una corona. Es la misma corona ¿Ah, sí? que la de la mansión. Sí, sí, sí. Es que no sé si es una persona. O... Vamos para allá. ¿Para dónde? Para dónde la corona. Vale, cambio de dirección, ¿no? Sí, momentáneo. Es que si es una persona la matamos. Entre los dos. Vale, pues vamos para allá. Vamos a cambiar. De... No sé. Vale, para ir a esa tenemos que ir ahora Creo Que no podemos ir normal Tenemos que ir Entonces, Tienes que hacer un desvío Para ir por el otro lado Ahora Ahora tienes que ir Ahora para... hay que ir hacia la izquierda Uy, uy, uy, uy, uy, sí, Ahora Ay, a la Dios izquierda mío. Porque si no hay un Párate. río y no lo podemos atravesar Ah, perfecto o Está sea, esto Espérate <risa> Tengo que ir por aquí que se Ahora me la comía izquierda. la valla. Ahora a la izquierda. Va. Está pasado vale. Ya estamos cerca. Estamos no, cerca, para... estamos cerca. Déjanos entrar. <risa> ¿Para qué hemos venido? Pero... The tomb is not open yet. Why the water is light up? La tumba no está abierta. No. Espérate. La tumba no está abierta. Espera al guardia. Con los ojos, no sé qué. Uy, eso tiene mucho, mucho lore, ¿eh? ¿El qué? Esto, el juego este. Para pa pa abrir esto, tienes que ir a no sé dónde. Y puede que desde dónde te, te encuentres la invitación de la mansión. Vayas a la mansión, te encuentres lo que necesitas para ir aquí. Y aquí te encuentres lo que necesitas para ir a no sé dónde, ¿sabes? Ya. Está un poco. Está un poco difícil. Yo diría ir regresando. A ver. ¿No puedo usarlo el coche? ¿El coche? Mira, pruébalo. Can not use vehicle here. No, claro, porque estamos en la tumba. Tienes que volverlo a poner aquí. Toma. Ah, vale, vale, vale. El mío vale. sigue haciéndote en black. Vale, a ver. Ah, no, pues, mira. Lo, si lo conduces tú, no. Si lo conduzco yo, sí. <risa> vale, a ver. ¿A dónde nos dirigimos? que ya no sé dónde más ir uh, uh, Aquí, para abajo ¿Abajo del todo donde hay una bombilla? Un poquito más arriba en, en el botón verde del medio Un poquito más a la derecha Vale, el dinosaurio Es que no veo qué es, porque hay un chaval ahí en medio Un dinosaurio, creo Bueno Parece un dinosaurio. Bueno, en esa dirección todo es recto. La que estás viendo ahora. Espérate. ¡Ahí! Espérate. ¿Por qué no puedo? <risa> <risa> espérate, que ni para adelante ni para atrás. a Ah, no. Por el puente hay que ir. Bueno. Bueno, espérate. Aquí hay una estación de policía. Podríamos atracar. ¿Y si nos llevamos un coche de policía? En plan... Puede ser. Hombre, lo podemos intentar. Es que ya vamos rato ¿eh, de vídeo. A ver, espérate. 43 minutos. Se ve Se ve nada, no hay nada. Perfecto. Encima de la torre de Pisa... No nada se hay puede... Menos. Es que tengo no paracaídas. Se... He muerto. ¿Y dónde has aparecido? No sé. ¡Dios! ¡Baja, baja, baja, baja, baja, baja! ¡Baja! ¡Que vienen! ¡Que sí, vienen! Yo. yo estoy en Crimen Port. Me he muerto. ¡Dios! ¡No! Me han pillado. Cortamos la llamada y ya corto yo luego el, el vídeo. Pues, bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo de Roblox. Os espero mañana en... Bueno, no sé cuándo veréis esto, pero... Mañana empieza si... nuestra serie de Minecraft Bedrock, así que espero Cor ahí. Correcto. Vale, pues... Y bueno, esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Si es así, le das un like suscríbete para más contenido como este. Y déjame en los comentarios qué te ha parecido.